¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos como humanidad, como planeta? En la velocidad de la vida cotidiana, el viento sigue soplando. En el bullicio de la ciudad, las flores siguen brotando. El viento nos toma entre sus manos y nos lleva a cada rincón de la tierra para observar a la distancia cómo estamos viviendo. Desde arriba la tierra se observa viva. Las montañas, los bosques, los mares, ríos y lagos están en constante cambio, en constante transformación, pidiendo ser escuchados. Acercándonos a los diversos pueblos originarios que han habitado la tierra, hemos descubierto un mundo mágico y sagrado, en donde todos somos parte de todo y se convive en armonía a través de las sabidurías ancestrales. Así en el 2015, en las montañas de Palguín, región de la Araucanía, nace Maputincuy, un encuentro con la tierra que se suma a muchas iniciativas alrededor del mundo que buscan vivir de una forma más consciente y conectados con la vida. Una vez más, en abril del 2017, se realizó el segundo encuentro, convocando a más de 300 personas que sintieron... Durante cuatro días se reunieron personas de distintos lugares del planeta a vivenciar actividades facilitadas por diferentes portadores de conocimientos en arte, permacultura y ancestralidad con el fin de dialogar, compartir y expandir saberes y conocimientos que nos ayuden a recordar cómo vivir en armonía con la naturaleza. Somos naturaleza, reconectarnos con el lugar que habitamos, con esta tierra, nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos como parte de este gran ecosistema. Reconocernos como portadores de memorias ancestrales que están esperando despertar. Hola queridos amigos, hola familia. Estamos muy felices de haber vivido la experiencia del Maputinkui Y con el fin de seguir difundiendo los reencuentros con la Tierra, queremos realizar un corto documental con todo el material registrado en gran parte del encuentro. Lo bueno es que el costo de las grabaciones ya ha sido financiado. Pero ahora necesitamos de tu ayuda para poder costear la laboriosa tarea de editar y postproducir la imagen y el sonido. La finalidad de esta película es poder difundir el contenido en festivales de cine, en internet, en colegios y en todas las instancias posibles. Creemos que es importante que se siga expandiendo la conciencia de que nosotros somos parte de la naturaleza y en nosotros está decidir hacia dónde queremos direccionar el futuro de la humanidad. Si quieres apoyarnos, debes ingresar en la página web que hemos creado para esta campaña de crowdfunding y seguir las instrucciones para poder hacer tu colaboración. Difundir en tus redes sociales también nos ayudará. Gracias por comprometerte y te esperamos en el próximo Mabuti.